si hay unos patos en formación de V volando, yo vuelo y me pongo ahí detrás a la cola, Dios, disfrutarlo sí, señor. ¿Cómo dices Andrés y mi, mujer? Sí, mi madre está enfadada? Andrés. La mejora continua, todo clarísimo. Soy el optimizador, soy como una oveja negra en mi entorno. Eh, siempre intento que hacer las cosas lo mejor posible y la gente se queja mazo por eso, no sé por qué. Mi familia, es decir, tengo hobbies, pero a mí lo que me apasiona es, es mi familia, mis niños. Hacer Legos, inventarnos movidas con los Legos. So, siempre se pierde alguna pieza, pero he descubierto que hay tiendas que te venden piezas aparte, o sea, con lo cual estás salvado, que soy un adicto al chocolate. Pero el chocolate es el bueno, ¿eh? O sea, a mí en mi casa no entra chocolate por debajo de 90. A mí eso de chocolate con leche media citrata. ¿no? O sea, todas las noches una onza de chocolate 90 o 99. Eso es salud para el cuerpo. A ver, en Product Hackers soy team lead de un equipo dentro de Product Hackers. Es un equipo que está fuera de la operativa de, de growth, de cierta manera, aunque sí... Se ha, se ha realizado growth con, con ese cliente. Y bueno, mi labor es un poco la de facilitador. Eh, hago un poco de, de pegamento entre product owner, desarrolladores, desbloqueo cosas. Soy como. A mí me gusta llamarme el. ¿Cómo era el de Pathfiction? El hombre lobo, ¿no? O, así, ¿no? no. El no. Hombre... ¡ah, no me sale ahora! No, El sí. señor Lobo, ¿no? Algo así, ¿no? Que le llamas por teléfono y te soluciona cualquier cosa, ¿no? Pues mucha parte de mi trabajo es la, es la gestión personal, la gestión de personas dentro de un equipo. Si soy pegamento, tengo que ser pegamento entre las diferentes patas del equipo, las patas son personas, cada uno con sus habilidades, cada uno con sus toques entonces yo tengo que hacer pegamento entre eso. Tengo que hacer de barrera también, porque cuando estás en un proyecto de desarrollo de software y... Si trabajas con un cliente, pues te puede llegar mucho ruido. Entonces alguien tiene que hacer de escudo para que no llegue a, a la parte productiva del equipo. Entonces, bueno, entre yo y el Product Owner pues conseguimos eh, generar un escudo invisible, en plan Capitán América, aunque es, es visible, pero una especie de atmósfera eh, que pueda eh, evitar y disminuir el ruido que llega al equipo para que sea más productivo. He aprendido dos cosas. Una que aprender a gestionar personas es mucho más difícil que aprender cosas técnicas. Y la segunda es que a diluir el ruido, a gestionar el ruido que llega. A cómo comunicas, cosa no, la, la parte de comunicación con el equipo para que no altere ese buen flujo de trabajo o ese o el estado anímico de las personas que trabajan contigo. El trabajo remoto no, no elimina relaciones humanas, es decir, elimina que yo te pueda coger a ti ahora y darte un abrazo físicamente. Pero tú y yo estamos hablando cara a cara, con mucha sinceridad, y eso es lo mismo que yo puedo hacer todos los días con mis compañeros. Es decir, yo todos los días veo a mis compañeros en las dailies, eh, dura un poquito, pero me da tiempo para preguntarles hasta por su abuela. Y si su abuela no vive, pues les pregunto por su madre. Si da la casualidad que su madre tampoco está, pues les pregunto por ellos, por lo que han desayunado. Eh, esa parte humana siempre existirá y es la que hay que potenciar. ¡Oh! Yo creo que lo escondería, tío. Imagínate, tienes dinero ilimitado. ¿Lo vas a soltar de golpe en el mercado? Tío, podrías devaluar la moneda de un país si tuvieses dinero ilimitado, ¿no? Pero tienes que ir del país. Película. Remember the Titans, bueno, eh, recordad a los titanes, es una peli de, de, de deportes, de fútbol americano, que es, tiene ya algunos añitos, pero vamos, es buenísimo. Serie, eh, bueno, Breaking Bad, eh, porque eh, me, parece, me parece genial eh, cómo evoluciona un villano, porque para mí Walter White es un villano. Un podcast, pues mira, eh, cualquiera de los podcasts que tiene eh, Fernando Díaz Villanueva, que es un... Es un periodista que tiene varios podcasts y uno es de actualidad, que es La Contracrónica, y me mola mucho cómo, cómo divulga y cómo lo cuenta. Es bastante eh, utilizando datos y argumentando muy bien determinadas cosas, ¿no? pero bueno, me, me gusta. El libro Canción de Hielo y Fuego, la saga, que bueno, lo conoceréis la mayoría por Juego de Tronos, pero los libros creo que o se me engancharon bastante cuando me lo recomendaron, eh, o sea, al principio eran 2010, 2011 o por ahí, eh, no pude parar de eh, de leerlos, o sea, fue un enganche total ¿eh? Bueno, yo era el técnico un poco asociado a, a su integración y demás, pero yo me comunicaba mucho con, con él y ya claro, como el tío no pagaba pues eh, le puse un correo y claro, en inglés pues tú empiezas un correo con Giar y el nombre, ¿no? Que el señor se llamaba Advice Día, bye. Y total, que yo le di a enviar y iba en copia a mis jefes. Creo que creo que escuché como unas risas, ¿no? De alguien que haya visto un correo en copia. Y me dijeron, mira lo que has puesto, ¿no? Total, que voy a ver lo que puse. Y en vez de día, puse ver. ¿Vale? Se me fue la, la. En vez de la R, puse una T. ¿Ya? Entonces yo le dije, muerto, bye. Y al día siguiente. Adivina qué. En la cuenta estaba el dinero, chaval. Funcionó. Sin no sin querer, sé. pero... No sé, tío, para eliminar prejuicios, en plan, mira adentro o algo así, ¿vale? Look inside, look inside, no fue la musicalidad del inglés, ¿no? Look inside, venga, vale, un, un like, suscríbete.